Uno, chicos, yo estoy ya se va y estamos en una vida por el canal Esta vez estamos con mi amigo. ¡Ay, estoy durmiendo! Paolo, estamos en la ¡Cállate! Ganzía. ¡Cállate! Diola. ¡Tú espérate! Déjame silenciar Paolo, a Paulo. ¡Paulo! ¡Paulo, diola! ¡Paulo, diola. Diola. diola! ¡Hola! ¡Gracias! Okay. Y también estamos con mi amigo Piero. Hola, ¿qué tal, chicos? ¡Uhu! -huh. Y también estamos con mi amigo Adriel. ¡Hola! Bueno esta vez estamos en un video llamado The eh, World, si no, si no lo conocen es un juego de terror de... Creado por pues, Scott en 2004. ¡Supera Granny! ¿Qué? ¿Cómo que Granny? Bueno ¿Y, ¿Y cómo se dice? La, la pantalla estamos aquí, yo soy del de Golden Freddy, De, de Show. Y hoy vamos a hacer Roleplay y, o oh, bueno, eh, no según ¿Qué? estaba pensando, como veis, y según estaba pensando, íbamos a hacer primero un juego que, pues bueno, es uno de mis favoritos. Eh, eh, me lo enseña mi amigo Aldriet. Y bueno, aunque con cuatro ni más, bueno, tres. Y... ¿yo qué? O sea, ni me, ni me presentas a mí. Bueno, es que Pablo, tú, tú estás. estamos feliz? todos? Adiós, ¡Ah! ¿sí te a, ¡A matarlo! Se llama Rafa. se Ahí llama me salí. Rafa, Se llama Rafa. Voy a matar con la skin. Pero, Foxy. Yo, pero, pero, no, no, no. Yo, yo la mato con la skin más kawaii con la skin de cerdo. Hoy, hoy, Bueno, oin. chicos, chicos. Bueno, vamos al mapa de. Se... Me... Ah, ¡Le morí. Le iba, iba a enseñar... Va, Vamos a Fenas 2. El... Bueno, sí, a enseñar... Fenas Freddy 2. Uh, el 2, el 2. Yo voy a ser guardia. Yo, Yo, yo me, vi a... Yo yo, el... yo me voy a colocar. No, uno de los personajes, yo me voy a colocar a... A ver, yo, yo, yo voy a coger esto porque yo voy a vale. ser el que me... Ok, Uy, a ver, déjame money, coger el la bola. No, no, no. Pero a a tú... A a el a el... ¡Ah, mira, me queda feo! ¿Tú no, feo, yo voy a ser el vigilante, yo voy a ser el vigilante. Yo me voy a elegir a... a... a... a... voy a ser yo, yo voy a ser... No, voy a ser yo, yo voy a ser... Bueno chicas, yo había un pequeño. Sí, Hola, soy, soy, soy tu primo, que no me recuerdas que tu primo Freddy. Bueno, ya bueno, era que vamos a empezar. Sí, pero ya. si te y veo los ojos, a Oye, Pablo. Bueno, somos ponte... amigos, amigos, vámonos. Vamos a asustar al guardia. Ah, ponte un personaje, ponte un personaje, ponte un personaje. Vamos a Chico sí, sí, Pablo, ven, no, Pablo. Bueno, yo. O sea, revisa sí. las cámaras. Ah. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. En momento, espérate, espérate, yo, espérate, espérate, déjame poner uh, uh, uh, uh, uh, ¿Dónde está? ¿Te dejo? ¿Dónde está el uh, uh, ¿Dónde está uh, uh, el A ver, ahora sí, puedes investigar las cámaras. Investiga las cámaras. Mmm, ok, a ver. las bien! Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Ah, está, está en la sala de los, de los Wither. Okay. Sí, yo estoy, estoy oyendo, estoy oyendo yo, estoy oyendo yo. ¿Sí? no hay nada, uh. ¿Nada? Investiga de nuevo la sala de los Winters. Ah, ah qué bonito. Ay, ay, No sé, oh, mira. Investiga de nuevo. No Ya la me sala. fui, ya me fui, Pero no campeando ahí. Yo investiga, investiga, investiga la sala de los Winters. Oh, no. A ver dónde están. A ver. Mira, mira, está viendo muchachos por ti. Hola, Piero. Ponte eh, la máscara. Tazala, tazala. Ah, ¡Hola! La ¡Hola, Freddy! ¿Has visto al guardia? ¿Has visto al guardia, Freddy? Freddy, ¿has visto al guardia? No. <risa> yo, soy, yo soy Freddy. Bueno, eh, yo, bueno yo vámonos, soy, vámonos, yo vámonos, soy, vámonos. Yo soy el vámonos. Freddy. Vámonos, vámonos. Vámonos, se, vámonos. ¡No, pie, sí. oh, Piero, Piero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es el Freddy falso! ¡El... ¡El es el, el Freddy falso! ¡Aquel no. ah. ese, ese yo creo... La eh, eh, salida, chicos. Eh, ese sí es el Freddy real. Ay no, qué pena. Investiga la sala de los Withered Espérense, ya vengo, voy a cambiarme de ropa otra vez. Ya sé que investiga la qué, qué, qué, qué, qué, ¡A Pablo! qué, qué, qué, qué te estoy alumbrando que no, no ese es el otro, este es el otro que no sabes jugar con el tan no me voy, me voy, me voy, ya me voy tengo que alumbrar para la pero que no te veo con este guacho de aquí es que es que no te pusiste la máscara ya estamos bien si, ya estás grabando ahora que bueno, ahora vamos a estar en el final 4 no, no, pero no te bueno, no, que no te pongo bueno ya, voy a hacer más, voy a voy a ponerme las niñas. Ok. Yo voy a hacer un. Anda la sala de, de, de la cama, de la cama, está la cama. Sí, sí, sí, porque yo voy a hacer Foxy, yo voy a hacer Foxy. Yo voy a hacer Neymar Footer. La... Ah, Estamos en el Find al frente 4. A ver. Estoy Ay, empezando no, no, no. a tocar mi música. ¿Escuchas mi música? Sí, no. sí. de YouTube, me acabo de buguear, qué sí, pedo. Se bugueó el José. Sí. ¡Ah! Hay unas letras, chicos, hay unas letras ¿Dónde está? Ahí. Dice, ahí. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya sé lo que dice! Ad dice, esto solo es un sueño no, este, este no es un sueño este no, sí. no, poseído no. Vámonos, vámonos. ¡No en serio! Eso, eso es lo que dice Adriel y yo lo, lo investigamos y eso es lo que dice <risa> ¡Cómalo! cómalo, <risa> cómalo <risa> ¡Animatrónicos! cómelo, cómelo. Yo te hemos vuelto, pero <risa> es que... Madre mía, sí, es, es que es que yo de no de sé de ni dónde está. Significa que eso es un sueño. No, tomorrow is another day. Es, es que José está de arriba de la casa de y no lo podemos de ver. Hacer. Bueno, entonces vámonos, vámonos a, a ponernos en nuestras posiciones. Eh, José escapó, vamos a matarlo. ¿A ¿A Al es? lobby. Sí. Ahora Pablo es el niño. Y el niño. <susurra> ¡MATÉMOSLO! ¡MATÉMOSLO! ¡MATÉMOSLO! Sí, sí, sí! sí. Que, que, que, ¡Que no! ¡Va a haber! ¡Sí, sí, sí! ¡Que sea el niño! ¡Que sea el niño! Yo que voy a hacer, Alfred. Yo, voy a hacer el ¡Yo soy Alfredo pequeño! ¡Y yo soy tu papá! ¡Y yo tengo la cabeza grande! ¡Yo soy tu papi! ¡No, yo soy, yo soy el niño! ¡Calla! Los papis siempre a poder el mundo máscara, el, no, el mundo! Calla quiero ver videos de Roblox, quiero ver videos de Roblox Ya, pero para eso, sí, eso vamos, a, vamos a matar a la que... guardia, vamos a matar a la guardia sí. okay. ¿Y? ¿No, Ya, vamos. ok, a ver, no voy a ser el, sí, que... sí, el niño Yo no soy niño. el niño No, o sea, el, el, el Freddy pequeño, voy a ser el Freddy pequeño vamos vamos, vamos, vamos, vamos, a comer el niño, sí, vamos a comer todo sí, sí. Ok, yo voy a ser el... Sí, el de, yo, voy yo por el lado derecho y luego fue la no fue nada derecha chulo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Okay, y, y... ...pero en serio, que tú vas ¿no? a ver, a ver. por ponte... ponte... en esa... En esa ¿Tú Pierre, tú nos tienes que nombrar si nos ves en las puertas. Ya, no. Ok, chicos, ahora... ¿Aquí me pagamos? ¡Ayúdame, buggeé! ¡Aquí Location. Ah. location! Ok. ¡Ah! ¡Kugugaga! Ven, ven, ven. ¿Habís que decías que tenías el logro del emblema de azúcar. cómo... Yo voy a hacer... ¿A cuál? ¿A ese mapa? Ok, yo a ver, yo voy a hacer el, el guía, o sea, el vigilante. No, no, yo quiero hacer... Ya no, fuiste. No, ahora yo, porfis. ¿Sí? Voy a hacer... Enal. ¿Sí? Listo, ya, ya soy, listo. Yo también quiero hacer también. Ok, ¿sí? ya. Va vamos a ver dos, a ver, listo, a ver. ¿Hay cámaras? ver, Llévame al escupe, Llévame. Vámonos, no, aquí, aquí, ven. Aquí, Piero, aquí. No, no puedo, aquí. No puedo. Okay. Ven, ven, ven, cha, este, cha, ya, ya me llevo un control presiona control oye, oye ¿qué quieres máscara o sin máscara máscara me... no sigue presionando no piero sigue presionando y agáchate y ven ¿A sígueme sin si máscara me veo más terrorífico ¿Y para dónde máscara o máscara dale, ya déjate dónde queda el escupe? Adrián no el scope. ¿el qué? El está? ¡Ah! corre. ¡Ah! ¡No salimos! ¡Ah! que cierra el conducto! ¡Me pongo la máscara! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Vamos a aterrizar Nadie, ¿dónde No, Usted sin la máscara. No, no, soy, soy, soy Freddy. Que no me recuerdan, soy Freddy. Yo no conozco a ningún Freddy. ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que encontrar aquí en la escuca acá acá está. ¡Quédate quieto! Quédate quieto! Acá está, se puede presionar el botón cuando yo esté ahí, presionalo. A ven, ven, ven, sígueme. Presiona, presiona. Anda al botón, anda al botón. Yo le doy. Quédate ahí, quédate ahí. A ver, vamos, vamos. No, ya, ya cuchillo ah, ah, ah. ah, Aquí están. Aquí están, aquí están. Aquí están. Otra vez, Dale nuevo. Corre, corre, corre. Corre, corre. ¡Corre! ¡No! ¡Ah! la máscara! Cierto te conozco! Adiós. Enar no es tan tonto Él sabe que son... ¡Talumbro! ¡Talumbro! ¡Talumbro! No me puedes asustar Si, si, te, si no tengo la máscara ¡Miren! Hoy chicos de YouTube ya nos vamos a ir despidiendo Porque bueno, ya se va a acabar la reunión Y pues bueno, pues, bueno, pues, bueno pues, recuerden que si quieren más Animatronic World, lo único que tienen que hacer Es comentar Animatronic World Y pues bueno, simplemente dejar su me gusta, su like Suscríbanse. Y suscríbanse. Suscríbanse para más videos. Hasta la próxima.